que ir innovando eh, en, en tecnologías porque esto nos no, no depara muchas oportunidades entonces esto en estos momentos eh, estos acercamientos que ustedes nos están dando a nosotros eh, son muy buenos para nuestras empresas. Venimos de las anteriores fases con diagnósticos y para esta fase 3 operada por Parquesop esperamos precisamente acelerarnos empresarialmente migrar a la parte de digitalización empresarial. La idea es que esta información pues, se ponga en práctica, mi compromiso es ponerlo en práctica y que de alguna u otra manera irradie positivamente en mi empresa, en las alianzas comerciales que voy a realizar con otras empresas y así también de manera indirecta a toda la cadena de valor turística de Tumaco y también de Nariña. Estoy con todas la, las herramientas que necesitaba y estábamos esperando y gracias que nos ha llegado este programa a nuestra organización. ¿Por qué? Porque va a ser de mucho valor para seguir proyectándonos a donde queremos. A partir de lo que dijimos anteriormente, Aceleración Empresarial es un programa que le da a usted no solo herramientas, acompañamiento, sino que lo lleva por propósitos. Y esos propósitos creo que a veces son los que nos faltan a nosotros como empresarios.